Me gustaría saber quién fue, increpó Tiney y Alourdes Sánchez por su fuerte denuncia. Ya comenzó la polémica a menos de una semana de haber debutado el Bailando por un Sueño, el reality de baile más visto de la televisión. La implementación del VAR SM. El nuevo sistema a través del cual se busca evaluar los aspectos técnicos de cada danza, trajo muchas críticas, y su presidenta, Lourdes Sánchez tiró una bomba que sorprendió hasta al propio Marcelo Tinelli. La panelista y bailarina realizó una fuerte declaración en Los Ángeles de la mañana sobre la participación de la Inés Stork, la madre de Laurita y la función del VAR en ese caso. Su contundente acusación que generó mucho ruido, vino a alguien de producción y nos pidió que no le bajemos. Nada más, dijo Sin Filtro. Queremos trabajar tranquilos, agregó dando a entender que hubo cierta presión por parte de la producción del Bailando. Como era de esperarse, esta bomba explotó en las redes sociales y el mismo Tinegi quiso saber a quién se refería con su grave versión. Me gustaría saber quién fue, expresó sin filtros en el tuit. Inmediatamente, Lourdes Sánchez intervino y salió a contestarle al conductor sobre sus dichos. Marce. Ahí me dijeron de produ que fue porque Polino ya le había bajado puntaje por el error, no pasa nada, está todo bien. La producción es lo máximo, explicó a través de Twitter haciéndose atrás sobre sus palabras.